Claro que sí. señor. Y por otra parte, precisamente en el día de hoy participando en lo que es la presentación del boletín del Ministerio de Salud Pública ante lo que es la estadística del COVID. Señores, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Ligero aumento en lo que son los casos, el tema de las pruebas, la demanda y demás que se están teniendo. Ahora, hay un comunicado precisamente que se dio a conocer de una calificación que hacía los Estados Unidos a la República Dominicana. En este sentido, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, calificó la medida de las autoridades norteamericanas como algo rutinario, precisamente para el funcionario las recomendaciones del país no deben causar preocupación, ya que las mismas varían en el momento que se comienzan a disminuir los casos. El ministro allí también fue reiterativo en la importancia de que nos podamos vacunar nosotros. Esto es de suma importancia. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Daniel Rivera en ese sentido, por favor. Ese Inmediatamente, por ejemplo, comienza a bajar los casos, ellos van a cambiar la alarma. Pero recuérdense que Estados Unidos es una advertencia que le hace a usted que sepa que si va a tales países, pues tiene que tomar esa consideración. Pero recuérdense que actualmente no tiene destinación para. Ni, ni, ni, usted no tiene que presentarse con la prueba de PCR antiguo, o sea que Estados Unidos mantiene abierto. Su territorio, porque lo único que le dicen es tener una advertencia en ese sentido. No. Escucharon ustedes ahí las palabras del ministro de Salud Pública.